Bienvenidos mis queridos cinéticos y cinéticas a Kinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Vamos a continuar con los ejercicios del cuello. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Ahora tenemos otra cosa más. Tenemos los movimientos de los músculos frontal, temporales y occipital. Son músculos importantísimos para mí es no sé eh, no sé cómo escribirlos son tan es tan importante trabajar estos músculos que ustedes no se dan una idea no solo porque además que ayudan a aumentar la circulación para el cuero cabelludo eh, muchas personas tienen pegado esos músculos ya a la calavera digamos al al esqueleto, es como que este tejido se pega, yo, yo hago muchos eh, movimientos de masajes eh, en general en la zona eh, del, de la cabeza para despegar es, estos tejidos, pero además trabajo mucho también los músculos de la cabeza, ¿Eh? cara de sorpresa, cara de sorpresa, cara de sorpresa, cara de sorpresa, bien, cara de sorpresa, sorpresa, Sorpresa, cuando uno hace este eje cara sorpresa, va a sentir también acá como que hay un zumbido. Muy bien, ahora vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, ya aprendimos unos cuantos movimientos en los cuales yo puedo hacer los movimientos. y ¿sí? todavía recién estoy empezando, no le agrego los ojos, simplemente hago los movimientos de cervical superior. Después puedo ir agregando los ojos. ¿Qué pasa si además le agregamos estos músculos frontal, temporal y occipital para realizar una mejor contracción? Yo voy hacia arriba, ojos hacia arriba y contracción. Hacia abajo, contracción. Hacia arriba, contracción. Hacia abajo, contracción. Hacia arriba, contracción. Hacia abajo, contracción. Hacia arriba, contracción. Hacia abajo, contracción. Hacia arriba, contracción. Hacia abajo, contracción. Descanso. Bien, puedo rotar arriba, abajo, arriba. Arriba, abajo. Hay más combinaciones que vamos a ver. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Vamos a ver otra combinación. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Acá hay otro músculo que se llama el músculo cutáneo platisma. ¿eh? Que va desde la mandíbula y llega hasta la clavícula yo lo puedo ver acá, es la cara de bronca qué bronca que tengo, qué bronca que tengo, qué bronca qué bronca, qué bronca que tengo, qué bronca que tengo este es un importante músculo para liberar toda la zona pectoral ¿Eh? qué bronca que tengo en general yo dejo, caer los yo dejo caer los brazos o me agarro la silla y hago el movimiento qué bronca, 4, 5, seis 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Para poder trabajar este músculo, no solo tengo que dejar caer el brazo, sino que además rotar la cabeza hacia el otro lado. Eh, del, si estoy trabajando el músculo cutáneo izquierdo, yo giro la cabeza hacia la derecha, levanto una, una extensión de cabeza junto a los dos mandíbulas y contraigo. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, lo puedo hacer paralelamente con contracción de los músculos de la cabeza que dije antes. Este músculo es bárbaro para descontracturar toda la zona de la mandíbula. Porque acá tenemos pequeños músculos, muy chiquititos en esta zona también para estirar un poco las aponeurosis generalmente se agarra uno de la silla recuerden siempre mantener eh, la, eh, la, una leve anteversión se agarra uno de la silla giro la cabeza hacia el otro lado y contraigo contraigo contraigo contraigo contraigo los dos contraigo contraigo contraigo contraigo, contraigo.